you <music> En Europa tenemos el reto de que esto se haga bien, de que esto tenga una mayor carga social, que evidentemente los ciudadanos lo vivan, lo disfruten, entre comillas, es decir, que les llegue a sus vidas a sus vidas ordinarias y para eso hacen falta medidas de carácter europeo. Una directiva europea de salario mínimo es necesaria, una directiva europea de ingresos mínimos es necesaria, es necesario, por supuesto, regular eh, elementos que tienen que ver con la, con la igualdad de género, etc. A, eso, a nivel europeo, Creo nos hace falta.